Este año, la inversión social, la inversión social este año llega a un 46.2% del presupuesto, del presupuesto nacional. ¿Ve? Inferior, perdón, superior, cifra superior en casi un 20% a la del 2008. Fíjense ustedes, empezó el mes de enero... ¿Alguien ha oído que hubo problemas en el pago de algo, eh, en el suministro de bienes y de servicios? No, porque nosotros tenemos suficientes recursos para atender las necesidades del país. Todo el año, óigaseme bien, todo el año 2009, aun cuando el petróleo cayera a cero dólares por barril aún cuando el petróleo estuviera en cero esto lo digo sin prepotencia no, pero lo digo con realismo y el petróleo se va recuperando lleva rumbo a 40 por ahí pero si me lo ponen a cero esos que andan ligando que Chávez se va, que se cayó ah, pónganlo a cero y les digo saldríamos aún más fortalecidos como salimos fortalecidos en aquella ocasión cuando trataron de derrocarnos ¿eh? saboteando la empresa petrolera y el petróleo estaba a menos estaba en negativo o sea, estaba en menos menos que menos X por ciento ¿por qué menos X? porque nosotros no producíamos petróleo todos aquellos días y meses y teníamos que importar combustible a precio internacional para venderlo aquí bueno, al precio del combustible venezolano que es el más barato del mundo. Por eso digo, y no exagero cuando expreso que el petróleo estaba en negativo. ¿Sí? Y aguantamos. Aguantamos aún y no teníamos la fortaleza que hoy tenemos. La fortaleza, la primera que hoy tenemos es la conciencia del pueblo, la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras de los empresarios nacionales los verdaderos empresarios los productores bueno uno de los fondos con que nosotros contamos hoy que tiene más fortaleza es el fondo de desarrollo nacional, Fonden allá están al final en la retaguardia saludos a los trabajadores del Fonden y a su presidente, el comandante Giral, Michelangeli bueno el Fonden no tengo aquí exactamente el dato de última hora de esta mañana porque como es un fondo y todos los días está moviendo recursos de inversión, pero el Fonden está ahora mismo está ahora mismo, gracias Ayman en el Fonden ha recibido un total desde que fue creado. Fíjense ustedes esto, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Una de las cosas que yo más hago es estudiar y en estos años cuánto he aprendido. Yo incluso creo que hay presidentes allí que pasaron cinco años allí en Miraflores ni se enteraron quién manejaba las cuentas del país, porque así pretendían hacerme a mí al comienzo. Dije, no, yo voy a ponerme a estudiar aquí. A estudiar, a estudiar y entiendo ahora perfectamente cuál es el flujo y cómo se mueven los flujos de recursos. ¿Eh? Fíjense ustedes. Hasta hoy, el Fonden tiene exactamente tres años, ¿verdad? ¿Ah? Cuatro años. Bueno. Luego, ha recibido desde que fue creado búsquenme la fecha exacta de creación del Fonden ¿eh? ha recibido en dólares, en millones de dólares 57.745 millones de dólares, repito 57.000 745 millones de dólares ahora esa cifra si nosotros no hubiésemos creado el nuevo sistema de administración de los recursos si no hubiésemos cambiado la constitución si no hubiésemos cambiado la ley del banco central si no hubiésemos cambiado la ley de hidrocarburos las leyes de finanzas y de administración esos recursos hoy estarían en manos de la oligarquía financiera explotadora venezolana y sus secuaces internacionales. Todo como durante décadas se llevaron de aquí, esta cifra, multiplíquenla por cinco, pues. ¿Se la llevaron? Ahora no se la llevan. Ahora pasa directo al Fonden para el Fondo de Desarrollo Social y Económico del país una redistribución del ingreso nacional pero hay gente que no, no sabe esto no, no quiere saber o no se entera o nosotros no, no hemos sido lo suficientemente explicativos al respecto comparando el sistema anterior con el sistema actual Venezuela anteriormente no tenía recursos propios y mientras permitía que se llevaran que se llevaran estos miles de millones de dólares en las narices de todos. En las narices del gobierno, del Banco Central, de las instituciones del país. Era la complicidad, se repartían esos recursos. Cada quien agarraba una tajada. Y para el pueblo, para los pequeños empresarios, para los productores verdaderos, nada. Ahora no, estos recursos, y son parte, repito, esto es parte del... De la revolución económica De la redistribución del ingreso nacional ¿Por qué están tan desesperados Estos sectores por volver a Miraflores? Esto es lo que a ellos les interesa Realmente No les interesa más nada El manejo del tesoro nacional Ahora, ese tesoro Ahora, no es que sea de Chávez Es del pueblo No es de la oligarquía No es de la burguesía Bien, ahora nosotros aquí tenemos el plan de desembolsos para este primer trimestre del Fonden. Estamos hablando solo del Fonden. Este primer trimestre solo el Fonden debe desembolsar la cantidad de 1.650,7 millones de dólares. Y en eso yo estoy siempre, estamos siempre pendientes. Que no haya un día de retardo, ¿eh? un día de retardo para 78 proyectos. Repito la cifra, 1.650,7 millones de dólares.